bien el siguiente tema a tratar hace referencia a los bienes públicos y los recursos comunes un tema que es bastante confuso para ustedes y que trataremos de aclarar con esta tutoría tenemos dos tipos de bienes la clasificación general de la economía nos da dos tipos de bienes los bienes privados y los bienes públicos los bienes privados la mayoría de los bienes son aquellos a los cuales la sociedad debe obtenerlos, eh, para obtener sus derechos y beneficios, eh, primero debe cancelar por ello. ¿sí? Entonces, eh, ¿qué, qué, ¿qué implica esto? Que los bienes privados son o están en manos de unas cuantas personas o de unas cuantas empresas. Esa es una característica especial de estos bienes y que para nosotros usarlos debemos eh, eh, hacer una erogación monetaria. Esa erogación a nosotros nos da un derecho y a cambio obtenemos un beneficio para utilizar ese bien y los bienes públicos en cambio se diferencian porque eh, en primer lugar no se puede evitar que las personas lo utilicen no se puede usar que, no se puede evitar que las personas eh, consuman energía eléctrica agua potable eh, el servicio de transporte público no se puede evitar ¿no? entonces eh, el hecho de que una persona lo utilice no disminuye el beneficio a otra que también lo requiera entonces, porque yo utilice energía eléctrica en mi casa no significa que mi vecino va a dejar de utilizar este, energía eléctrica. Esa es una diferencia sustancial eh, en relación con los bienes privados. ¿Por qué? Porque los bienes privados, si yo adquiero una determinada cantidad de ese bien, estoy evitando que otra persona adquiera la misma cantidad o más cantidad de ese bien. Dentro de esta clasificación tenemos también los recursos comunes que son aquellos bienes que existen en abundancia en una economía y que es difícil su agotamiento o extinción ¿sí? el agua del océano es difícil que se agote y también tenemos dentro de esta clasificación el monopolio natural que son aquellos bienes de los que se puede excluir a un integrante de la sociedad hay eh, por, lo, por lo general grupos o organizaciones o personas que tratan de eh, hacer eh, suya determinada reserva o hacer suya determinado hacer suya su propiedad de determinado bien o de determinado servicio también tenemos aquí la clasificación de bienes excluyentes y aquellos que son rivales en el consumo un bien excluyente implica de que la propiedad, eh, implica que implica que la propiedad de un bien según la cual se puede evitar que una persona lo utilice un bien privado puede ser un bien excluyente sí pero vamos a ver más adelante que también hay unas excepciones a la regla y los bienes que son rivales en el consumo implica de que la propiedad de un bien según la cual el uso de una persona disminuye el uso que otra persona le pueda dar al mismo ¿Sí? un bien puede ser excluyente y puede ser rival en el consumo para tomar en cuenta estos conceptos yo les indico que deben tomar dos cuestiones en particular en primera en primer lugar el, el costo del bien o el precio del bien y en segundo lugar el uso que tenga el bien ¿sí? porque si tenemos un costo demasiado alto por ejemplo tomando un, como referencia la televisión por cable la televisión por cable no es eh, hoy en día un, un, un, un servicio de consumo popular lo podrán adquirir las personas de clase media media alta clase alta pero las personas de clase baja no pueden acceder a, un, a una televisión por cable entonces puede, puede darse el ejemplo de que esta televisión por cable sea un bien excluyente ¿sí? por cuestiones de costo ¿sí? pero por ejemplo el, el servicio de transporte público no, no puede ser un bien excluyente porque tiene un mismo precio al cual tenemos acceso todas las personas pero si sí, por ejemplo el servicio pues si un bus va repleto ¿sí? automáticamente se transforma en un bien excluyente entonces debemos tomar en cuenta esas dos consideraciones por favor el precio o el costo del bien o servicio y también el uso que se le dé, el acceso que, te que tengamos a ese, a ese bien eh, les recomiendo que por favor vean la gráfica que hay en la página 226 del texto básico esa gráfica explica con ejemplos prácticos los conceptos que los estamos mencionando ahora los bienes públicos y los recursos comunes también tenemos eh, algunos ejemplos de bienes públicos aparte de los que yo les manifestaba hace unos minutos los, en el caso de los bienes públicos hacen que por lo general el mercado muestre fallas y no se proporcione un resultado eficiente la defensa nacional qué pasa con la defensa nacional o sea, ustedes van a decir no es que ahora no estamos atravesando un periodo de guerras no estamos este en, en, en peligro de conflictos no no es así la defensa nacional por ejemplo el eh, el deterioro de las municiones ¿no? entonces cuántos de nosotros no hemos visto en las noticias que las municiones han cumplido su vida útil y ya hay que desecharlas entonces ese por ejemplo es un problema de es una externalidad negativa que presenta la defensa nacional en este ejemplo de bienes públicos la investigación básica ¿sí? se nos dice que en ecuador existe muy poca investigación entonces ese es uno de los problemas también que afronta nuestro país y otro de los ejemplos de bienes públicos es el combate a la pobreza. Un tema que eh, parece infinito, pero que sin embargo, pues eh, con algunas medidas, se va paliando eh, poco a poco estas, eh, estas, este, estos inconvenientes que tenemos en nuestra economía. Los recursos comunes eh, son aquellos que están disponibles en el mercado para cualquier consumidor que los necesite: el aire limpio y el agua, las carreteras congestionadas. Los peces, las ballenas y otras vidas salvajes. En general, todos aquellos eh, recursos ambientales, todos aquellos recursos naturales, son un ejemplo claro de recursos comunes. ¿sí? Y todos todo los ejemplos de infraestructura para servicios, aquí hablamos de carreteras, hablamos de hospitales, si hablamos de escuelas, son ejemplos de recursos comunes. ¿sí? Eh, un ejemplo claro también, por ejemplo, puede, eh, pueden ser la, los, los centros de servicio educativo. Este, donde pues eh, hay un cupo que se asigna para determinado número de alumnos por aula o por año escolar. Entonces, ese también es, eh, son ejemplos de externalidades que se pueden presentar dentro de esta conceptualización de bienes públicos y recursos comunes.